Estuve filmando hasta recién y se me congelaron todas las manos, todas las manos, así que unos guantecitos y es el turno de Nico. No importa tener botas altas porque la nieve es más alta todavía. ¡Mirá, mirá! No. Bienvenidos todos. Somos Sofi Nico de Chilean Create desde suya Tierra del Fuego. Se siente raro volver a esta red social después de tanto, tanto tiempo. La idea es volver al canal y traer mucho contenido de lo que nosotros hacemos, que es fotografía y video. Nos gusta mucho estar al aire libre. Y Chill and Create surge del deseo de poder compartir esa fotografía y ese video con ustedes sí. Para que puedan ver el lugar donde vivimos y... Y lo que hacemos, muchas veces nos pasaba que por ahí salíamos y se nos mezclaban las fotos y todo Y era como una sola cosa eh, general de los dos y dijimos bueno por qué no mostrar eso que hacemos y que tanto amamos hacer después llegó la traffic y youtube era el lugar ideal para mostrarlo bien muchos de acá llegaron al, al canal por la camioneta somos más que la camioneta así que esperamos que puedan disfrutar también de lo que nos gusta hacer a nosotros la traffic es un proyecto que tenemos prometemos que la aspira va a valer mucho la pena nos estamos moviendo demasiado hagamos cruzando los dedos para las cosas se nos den como como queremos que se nos den, también se va a venir contenido de la traffic, no es que no vamos a subir nunca más contenido pero también vamos a seguir mostrando lo que nosotros hacemos, lo que de verdad nos gusta y nos apasiona que es salir a sacar fotografías y, y videos aprovechamos esta introducción para decirles que en nuestra cuenta de Chilean and de instagram estamos haciendo un sorteo y tienen la última semana para participar que es de dos noches de alojamientos en el Hotel Los Cauquenes, que es un hotel increíble con vista al Canal Vivir imperdible. Es un hotel de lujo, literalmente de lujo. Tuvimos la suerte de poder trabajar con ellos haciendo fotos en marzo. La idea era poder sortear antes, pero bueno, coronavirus. Así que vamos a estar haciendo el sorteito ahora. El hotel hizo un montón de modificaciones con protocolos nuevos para que lo puedan visitar. Son dos noches que tienen ahí, con desayuno incluido, spa incluido, gimnasio incluido. Finaliza el fin de semana. Así que por favor no, no pierdan esta oportunidad. El video de hoy es con la idea de poder mostrarles cómo está el invierno en Ushuaia. Para los que no nos conocen, vivimos en Ushuaia, el culo del mundo. Y en invierno nieva mucho. Este fin de semana nevó un montón, un montón. Como pueden ver ahí, es por ahí motivarlos a que en algún momento puedan venir a visitar Ushuaia en invierno. Con tomas de este invierno y de años anteriores. Esperamos que lo disfruten. Interrumpimos esta hermosa transmisión para decirles que es un momento ideal para que se suscriban al canal Usted no lo sabe pero nos ayuda muchísimo Sé que estamos a la misma altura pero porque pusimos la cámara en un arbolito entonces Nico se puso más abajo de la nieve y yo estoy ah. arriba de la nieve y estamos a, a ir, la misma altura a grabar. ¿Qué vas a mostrar? Que estás robando un poquito Estoy robando bastante Ya estoy robando con ella no Y eso fue todo por hoy Esperamos que hayan disfrutado del video tanto como nosotros disfrutamos hacerlo y volver a algunas tomas que creíamos perdidas eh, Esperamos poder haber mostrado Ushuaia desde un lado hermoso porque de verdad que lo es y nos apasiona mucho vivir en un lugar así y amamos mucho mucho el lugar donde vivimos, eso es siempre que tratamos de mostrarlo así que ustedes puedan ver el amor por el lugar que tenemos, que puedan quererlo aunque sea un poquito y por qué no tener ganas de venir y visitarlo y ahora sí, lo importante, si viene mucho contenido del canal, tenemos varias ideas planeadas una es bueno mostrar las cosas que llevamos cuando vamos a caminar, ya sea caminata larga con noche o una caminata tranquila Después tenemos pensado también hacer un video de cómo pensamos generar ingresos a lo largo de nuestro viaje. Es Creo algo que nos preguntan mucho, así que mucho. ese puede estar bueno. Eh... Y después eh, tenemos ganas de hacer posteos en el blog. Eso va a estar el link abajo, mostrando un poco viajes anteriores que hicimos con, separados a, antes de conocernos con Sofi. Así que si quieren leer eso, recuerden que en los comentarios nos pueden dejar y nos sirve mucho saber qué les gusta. Y también se va a venir un video de La Traffic, pero van a tener que esperar porque con el día así, la verdad que no se puede elaborar en la chat. porque ustedes mismos lo vieron en el video está completamente lleno de nieve, así que va a tener que esperar pero, y se si viene un video sorpresa, acuérdense de lo que les estoy diciendo pero todavía lo tengo que planear, así que acuérdense de lo que estoy diciendo y por último, pero no menos importante, recuerden chicos que si se suscriben nos ayudan muchísimo todavía no sabemos muy bien cómo funciona lo de las suscripciones y la ayuda con eso, pero háganlo comentarios, me gusta, compartirlo con tu amigo favorito o con el que no querés, a nosotros nos sirve igual.